Caballero, la mano que usted le vio ahí en la parte trasera de MVP. ¿De quién es? Bueno, para mí para mí es de Baboni. Baboni va, va, va. va. a explotar. Bad Bunny, de no es malo. Claro, porque donde hay peso no se discute 11 porque tú mismo viste la foto aislada lado también con el abrigo rosado, tú me entiendes? Puede ser babón Puede ser babón ¿Y por qué dime tú tú sacas a esa, esa mujer no se va a meter con una arracabaca Como tú <TIF> <ako> yo <tri> <hero> Esto no era parte del trato Caballero Esa mano que usted ve ahí de Alessandra en VIP, ¿De quién usted cree que Bueno, yo creo que es la de, de, de Tito Swing De Tito Swing ¿La de Tito Swing? Sí. Mira, mira este es la de Tito Swing? Sí. Sí. MVP, la MVP, Swing? Eh. Sí. Ah, caray. Eso sí me interesa. Esa mano que tú ves ahí en Alessandra MVP, la ex de Morsa, ¿de quién puede ser? Bueno, la más parecida es la de Bad Bunny. ¿La de Bad Bunny? Te crees? Sí, porque que... Yo no confío en tu mirada eso no saben igual no tanto por la, la mirada bien sino porque hay, una, hay una, una foto de él con un abrigo rosado y casualmente tú ves y la mano es blanca y cosas tú ves va pony va pa para mí sí Puede ser. la mano que sale ahí con alessandra MVP de quién es Raúl Alejandro Baby, me gustaría comerte el día completo. de Raúl Alejandro Claro que sí. Mira bien esa mano. Chequeala bien. Búscalo en Instagram para que tú lo veas. ¿De Raúl Alejandro? Sí. Dale detrás de Alessandra MVP ahí. ¿De quién usted cree que sea? Bad Bunny. ¿De Bad de Puerto Rico? Claro que sí. Internacional. ¿De esa mano ahí pa. Uno de las muñecas. Diez roles. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Dale. detrás de Alessandra MVP? Baboni. ¿De Baboni. Sí. Esa mano está tan grande. Sí. Esa mano que usted ve ahí detrás de Alexander me pide, ¿quién usted cree que sea? Bueno, le voy a decir la verdad, yo mismo yo no sé. ¿Eso Usted No sabe, mírela bien. Mírela bien de quién es. Yo mismo yo no ¿No sabe. <risa> La mano que tiene Alessandro Vipí en esa foto atrás, ¿de quién usted cree que sea? Bueno, eso tiene que ser de algún wey, de, de algún pues, ¿no? Moza la para desde la. Porque esa mano no se sabe de quién es. Dígame usted, porque Mario de ella es la moza, la para y quién. ¿De la moza es? Bueno, no aparenta la de moza, no, pero. ¿Y de, quién, ¿Y de quién usted cree que sea? Bueno, usted sabe que la tigre es una bucanera de los. De, de, de la gente de Flow <risa> ya usted sabe. <risa> la mano que tiene atrás Alessandra MVP, ¿de And quién usted cree que sea? Andrea papá, usted. El papá va a ser ese viejo, nadie. ¿Quién? Chiri, viejo. de <risa> City? ¡Ay, muchachos, qué más! ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica! Jefe, esa mano que tiene Alessandra MVP. Ahí atrás, ¿de quién usted cree que sea? No, pero esa mano se me parece de Raulín Rodríguez. ¿De Raulín? ¿El cacique? Sí, él va. Tu cacique, Raulín. chatero, ese mismo. ¿Ese mismo? Míralo bien. Sí, sí, ese mismo es. ¿De Raúlín? Sí, sí, esa misma es la mano de ella. Eh, esa mano que usted vi ahí, Alessandro VIP, ¿de quién será esa mano? Mira ahí. Ay, yo creo que si no es de Torito es de Mozo La Para ¿De Mozo La Para hoy Torito? Esto no era parte del trato Ya lo comen que era de Torito O de, no, de Mozo La Para De Torito De Torito